Era un horario de 5 a 10 a, a de la noche que habíamos solicitado, pero eh, bueno, todo se ha manejado adecuadamente y hemos podido aperturar eh, y concluir los trabajos antes de tiempo. La administradora boliviana de carreteras ABC cerró este pasado sábado la autopista al tráfico vehicular por 17 horas para que la constructora que edifica la autopista realice los trabajos de emplazado de pilotes en dos sectores de la vía de alto tráfico que unen a la ciudad de La Paz con la ciudad del Alto. Hemos, hemos colocado eh, tres vigas, hemos hecho el montaje de tres vigas en el sector de Chachicala, tres vigas de 30 metros y en el sector de la 16 de julio, La Pasarela, es una viga de, eh, de... 34 metros que la hemos colocado. Con esos trabajos eh, estaríamos concluyendo esas dos estructuras, pero no significa que más adelante eh, necesitemos también cerrar, porque también están, están previstas que, que coloquemos más, uh, más pasarelas en el uh, en, en la autopista. ¿no? En el primer sector se instaló una pasarela y en el segundo se repuso el puente que unía a Purapura Pura con Es una, una obra de, de, de calidad con la señalización adecuada. Estamos eh, preveyendo señalización horizontal, vertical, eh, iluminación, eh, los, eh, los flex beam, los. Oh, todos los elementos de seguridad que, que, que intervienen dentro de una vía. Sin embargo, eh, más allá de eso también está la responsabilidad del conductor. ¿no? Importante mencionar que hay otros cortes programados para los siguientes meses, debido a que están pendientes el emplazamiento de tres pasarelas más y la reparación de otra.